Este es el mensaje que la doctora Amanda Carreño tiene para las futuras investigadoras. Si es su pasión, que por supuesto tiene que ser una pasión, porque hay muchos más días malos que buenos, eso es una realidad, eh, que no lo dejen, ni por presiones de la sociedad, ni por, por muchas veces no encontrar referentes, porque yo creo que el mayor eh, problema que tenemos es que no tenemos tantas referentes en nuestro, en nuestro mundo, que sean mujeres. Entonces, bueno, si es su pasión que, que lo den todo y que al final vale la pena. Soy Amanda Carreño, eh, estudié matemáticas en la Universidad de Valencia, pero luego hice el máster de investigación matemática aquí en la UPV y eso me abrió camino para hacer el doctorado en Ingeniería y Producción Industrial aquí, aquí en la UPV. Amanda, ¿qué es para ti la investigación? Bueno, pues la verdad es que es un, un reto, ¿eh? porque al final tú sabes por dónde puedes empezar, pero nunca sabes dónde, dónde acabas, es una incertidumbre también. Yo creo que eh, la mayoría del tiempo te pasas pegándote contra una piedra, pero luego el día que sacas algo a la luz, pues ese día ya te lo merece todo. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.